que a esta función le tomemos su transformada de Fourier. Noten que esta función está acotada en el sentido de que más adelante, más a la derecha de uno entre A es cero y más a la izquierda de uno entre A es cero. Entonces resulta que esta función cumple con los requisitos de estas integrales impropias y pues se puede manejar mediante la integración. Entonces yo le tomo la transformada. Bueno, primero hay que ver la definición de lo que es este valor absoluto y se maneja de ese modo. Por ejemplo, de 0 hasta 1 entre a se puede dejar de esta manera y se integra de inmediato término a término. En este hacen integración por partes o bien usan alguna fórmula. Bien, entonces, la segunda integral es la que requiere un poco más de trabajo, eso es todo. Pero como es una función lineal, no es tan, no es tan complejo. Bien, entonces, de la segunda integral obtenemos lo que observan aquí. Y de la primera integral nos queda esta función seno trigonométrica. Al, al sumar ambos, hay simplificaciones, porque aquí la A y la A se simplifican mutuamente y el resultado total es lo que ven aquí. Ahora, esto también se puede manipular si usan la identidad trigonométrica del... De el seno y el coseno de dos veces el, el argumento. Entonces aquí ven que hay un medio, y que hay un medio, eso es porque se le puso un 2 aquí arriba y un 2 aquí abajo. Entonces, utilizando la identidad trigonométrica, se transforma de esta manera, el 1 menos el coseno cuadrado me va a dar un seno, y eso se va a sumar al seno que está acá, que con el signo menos y el signo menos queda más. Entonces, total tengo que es dos veces el seno cuadrado de omega entre dos, entre 2a, y esa es la expresión que vamos a tener aquí. Bien, entonces la transformada es una función seno al cuadrado. Eh, si arreglamos esto de manera tal que podamos ver este seno cuadrado como un cociente de dos cantidades, eh, esto nos permite tomar límites, por ejemplo, este, cuando A tiende a cero o cuando A tiende a infinito, ¿qué nos daría lo que está acá? Eh, cuando A este, tiende a de infinito, entonces el argumento es muy pequeño y ya conocemos un valor. Entonces estas son maneras de expresar estos resultados que pueden ser muy útiles en determinar el significado de lo que vemos aquí. Bien, ahora la, la función seno cuadrado que, que representa eh, es como un pico. Bueno, no un pico, perdón. Es, este, es la función seno al cuadrado, o sea, empieza en un lugar, termina en la otra, es una, una forma de tipo parabólica. Y si aumentamos la periodicidad, la derivada va a ser cero donde termina esa forma parabólica. Sí, en ese sentido, esta expresión es la que nos puede ayudar a determinar qué es lo que sucede. Sí, Bueno, si tienen dudas, me interrumpen o regreso al problema que estábamos viendo si es necesario. Bien, entonces aquí vamos a ver un problema que dicen que aparece en mecánica cuántica. Y vemos acá el exponencial de la transformada de Fourier. Entonces, es la transformada de Fourier de 1 entre E subíndice 0 menos... Y gamma sobre 2, más esto que multiplica a la omega, que tiene que ver con la energía. Bien, entonces me están pidiendo que demuestre que vale esto si T es mayor que 0 y, y vale 0 si T es menor que 0. Entonces voy a utilizar integración de contorno para dar solución a este problema. Primero factorizo y nos damos cuenta que si gamma y E son positivos, entonces el, el polo debe estar en el cuadrante, en el cuarto cuadrante. Entonces vamos a mostrar que en el contorno la integral a lo largo de esta curva eh, tiende a cero. Para ello tomamos el valor absoluto de la integral. Eh, recomponemos, eh, hacemos, eh, al tomar el valor absoluto de esta exponencial nos va a dar 1, eh, al tomar el límite cuando r es muy grande, pues esto va a ser irrelevante, entonces nos queda r, r entre r, se simplifica, y finalmente tenemos esta integral que es bastante compleja, pero eh, también en un problema anterior eh, manejamos el significado. Más bien manejamos la aproximación de seno de teta. Y, y para entender el tamaño que tiene este término, bueno, aquí lo puse como denominador. Tomé el valor absoluto y lo expreso de esta manera. ¿Sí? Noten que la integral me queda de 0 a menos pi. Eso no lo dije hace un momento, es de 0 a menos pi. Y de ahí el hecho de que lo haya pasado hacia abajo, entonces ya nada más nos preocupamos con teta y resulta que eh, al, al integrar de cero hasta pi, a ver aquí qué pasó, porque no cambié el signo al ponerlo en el numerador. ¿Qué hice aquí? nada Y algo debe de andar mal, es que a lo mejor tuve que cambiar el signo en este lugar al hacer esto. Pero ahorita no lo veo coherente. A ver si me acuerdo en un momento. Aquí este detalle no, no lo recuerdo. Bueno, está escrito ahorita de momento de esta manera. Y esto es integrable de inmediato. Y al, al evaluar en pi, en cero y en pi, Acá está en 0 y acá en menos pi. Entonces eh, nos vuelve a quedar un signo menos. Es que aquí lo más seguro es que debe haber un signo más en este lugar. Al, al ver la, la forma de la, de la integral. Porque primero evaluamos en menos pi y por eso aparece el signo menos. Pues aquí digo haber sido un signo más. ¿De acuerdo? Entonces si R tiende a infinito... Entonces el límite solo converge si T es mayor que cero. ¿De acuerdo? Entonces el resultado que se obtenga es para T mayor que 0 Si T es menor que 0 pues crece sin cota, esa integral. Entonces ahora calculamos los residuos. A Z lo hacemos tender a 1 entre H es el índice menos I gamma entre 2. Eh, antes de ello, tenemos que simplificar y por tanto nos queda este valor. sí, Donde a Z se le cambió aquí arriba por este número complejo. Y esto se simplificó. Bien, ¿hay alguna duda sobre esto? Ahora, si una integral como la que vemos aquí aparece en tablas, pues ya inmediatamente usó la tabla, ¿no? Pero acá este, vimos cómo calcular transformadas, aunque este caso es sencillo, cómo calcular una transformada de Fourier porque en, el, en la expresión original aparece e a la menos i omega t. Bien, bueno, entonces recuerden nada más que aquí debe haber un signo más para que esto tenga sentido. Bien, entonces, continuamos. Dice mostrar que f de x igual a 1 entre raíz de x es autorrecíproco ante, ante transformada seno y coseno de Fourier. ¿Sí? Entonces, vean cómo 1 entre raíz de X les da 1 entre raíz de T en la transformada. Y lo mismo para este. Bueno, aquí nos piden que usemos el resultado anterior para las integrales estas de Fresnel. Pero el, el hecho es de que si vamos a calcular transformada seno y coseno las podemos poner juntas. Esta la multiplicamos por i. Y la sumamos a esta. Y nos queda el exponencial. Ese es el procedimiento que podríamos seguir. Entonces, la integral se cambia por esto y sale de inmediato la parte real y la parte imaginaria. Hacemos el cambio de variable lo vemos de esta manera. Observamos que esta integral es la de la gaussiana. Cambiamos a la i por su forma exponencial y podemos sacar la raíz de inmediato. Y utilizando eso, nos queda finalmente 1 entre raíz de t más i, 1 entre raíz de t. Eso significa que si esto es la parte real, le toca el de aquí, y si esta es la parte imaginaria, le toca el de acá. Finalmente, ambos tienen esta forma. Ahora, si usamos eh, el procedimiento relacionado con las integrales de Fresnel, entonces hacemos este cambio de variable y nos queda finalmente lo que se ve aquí, pero eso es ya usando un resultado previo. Entonces hay resultados que aparentemente no tienen relación con otros, pero si hacemos lo adecuado, sí se puede este, utilizar eh, en otros cálculos algebraicos. Bueno, acá este, esta integral es un poco más elaborada, es la de las, este, esos senos y cosenos de, de Fresnel con el argumento x al cuadrado. Aquí el contorno es mucho más complejo, como pueden observar. Entonces aquí eh, esta r la hacemos tender infinito, pero tenemos que mostrar que esta parte pues, tiende a cero. Y luego nos regresamos, pero a un ángulo de pi sobre 4. Entonces nada más vamos a usar un arco de circunferencia. Entre lo que es A y B. Entonces la función no tiene singularidad alguna en el contorno. Entonces E a la I al cuadrado debe de ser 0. Que se reescribe como las integrales en tres partes de, del contorno ¿Sí? entonces este es de 0 a r y esta es de 0 a 4 pi y esta es de, eh, de r hasta 0 por acá arriba Bien, entonces tenemos que manejar esto a un ángulo fijo, que es theta igual a pi sobre 4. Eh, se despeja la, la primera integral, pues es la que se requiere calcular, esto es lo que nos interesa. Bueno, entonces, este... Tenemos que esa primera integral toma esta forma, y al escribirlo en, de otra forma, vemos que esta exponencial que, se, que está aquí, en la integral en R, es una gaussiana, y acá el radio es fijo y hay que hacer variar el ángulo de 0 hasta 4pi. Entonces tomo el límite cuando R tiende a infinito. En el miembro derecho, vemos que la primera integral nos da lo que observan aquí. Este exponencial viene de lo que estaba afuera, pero eh, la integral de la gaussiana nos da un medio, porque no estamos tomando, no es de menos infinito a infinito, sino es de cero hasta infinito. Tenemos la mitad. Y de este resultado tenemos aquí parte real y parte imaginaria. Vamos con la segunda integral. Entonces pues ahí se fija el radio. Y... Para poder usar esto tenemos que estar en este intervalo. De esa manera cambiamos el intervalo de 0 hasta pi sobre 2 y eso nos permite hacer cambios también en, en la variable. Aquí había un 2 2θ. Y esto lo podemos ir cambiando de este modo. Y al integrar ya con respecto a phi, esta es una phi por cierto, lo que está aquí. Phi es igual a 2 θ nos queda esta integral y la hacemos tender a infinito. Y al hacer R tender a infinito, entonces este término se va a ir a cero muy rápidamente. Y por este término de afuera, todo se va a cero. Así, lo que tenemos como resultado es lo que se obtuvo aquí. ¿De acuerdo? Entonces la parte real es la que corresponde a coseno de x al cuadrado. Y aprovechando este, este que es la transformada coseno, todo lo podemos cambiar de esta manera. Y finalmente esta integral que es la que se pudo evaluar nos dice que se tiene 1 entre raíz de t. En este caso, pero utilizando el resultado de esta integral que viene acá. El coseno de x al cuadrado con respecto a de x es igual a 1 entre raíz de pi sobre 2. Y eso es lo que se utiliza aquí. Entonces, utilizando el, el resultado de las integrales de Fresnel, con él se puede calcular esta integral. Esa es otra manera de ver. Pero entonces estas eh, integrales de Fourier o transformadas de Fourier requieren integración de contorno en algunos casos. Si tienen las tablas, pues hay que usar las tablas. Bien, entonces aquí vamos a tener otro caso. Dice, dada esta función que es parecida a la que teníamos, pero esta va de menos 2 hasta 2. Y es 0 cuando estoy fuera de ese intervalo. Mostrar que la transformada de Fourier toma esta forma. Y aquí el otro ejercicio es usando la relación de Parseval, evaluar lo que tenemos acá. Bien, entonces, eh, en el primer caso, bueno, esto ya lo habíamos calculado. Sí, ya, ya mostramos el resultado. Pero el problema B es interesante, porque esas integrales de Parseval de la convolución nos pueden ser muy útiles, Entonces, eh, aquí, por ejemplo, esta integral la separamos en, en dos integrandos. Y debido a lo que sabemos de acá, la separamos en una y en otra función. Y sabemos que la transformada de cada una de ellas, ahorita son iguales, ¿verdad? Pero lo pueden hacer también para funciones que son distintas una de otra pero de las cuales saben su transformada inversa. Entonces, en la inversa nos quedaría para cada una de ellas lo que ven aquí. Eh, oh, por cierto, esta es la corrección, ¿eh? Esta es la corrección que se hizo al añadir esto y esto. Entonces, de esa corrección sale el pi sobre 2. Entonces, eh, tienen la integral de este producto. Y a lo mejor esta integral sí la puedo hacer. Esa es la ventaja de haber usado... Entonces, al escribirlo de esta manera y limitarnos a un integral de 0 hasta, hasta 2, por ser positivo lo que tenemos aquí. Entonces, después de este resultado, se simplifica acá y se integra. Y la integración va de esta forma. Noten que aquí debe haber un signo menos, ¿eh? En este lugar, porque de este producto, que es un producto binomial, es en realidad el binomio al cuadrado, debe haber un signo menos en la parte media y aquí está mal escrito, ya que el resultado si sí lo tomé en cuenta. Bien, entonces después de hacer todo esto nos queda 2pi entre 3. ¿sí? Porque estos dos se anulan. Bien, entonces es una un uso de esta integral de Parseval de la convolución para dar un resultado adecuado. Entonces, de aquí lo que sabemos desde el principio es que esta función tiene como inversa esta función de acá. Eso es lo importante en estos momentos. Y entonces separo esta función en dos, y para que, y bueno, la reconozco como una transformada de, de Fourier. Entonces, para tener la inversa de la transformada de Fourier, tengo que escribir esto que ven aquí. Hago las correcciones correspondientes, y... Ya me dedico a hacer las integrales aquí. Y finalmente nos queda que la integral de seno de t entre t todo al cuadrado, a la cuarta, nos da 2pi sobre 3. Bien, entonces eso facilitó el trabajo. Bien, ahora nos piden algo parecido del problema anterior. El objetivo es que entrenar el ojo para reconocerlo, esto como dos funciones, no como una sola función. Igual, esto reconocerlo como dos funciones. Pero además, funciones que tienen que ver con transformadas de Fourier. Entonces, la identidad de Parseval se puede escribir de esta manera. Y... Vamos con el primero. El primero, pues, este, como está al cuadrado, lo pongo como dos funciones multiplicadas entre sí. Ah, pero aquí les voy a mostrar nada más el segundo, ¿verdad? A ver cómo está la cosa. Sí, estoy viendo que aquí estoy dándoles este. Vamos a ver. Este. La transformada seno y la transformada coseno de del exponencial son estas entonces si nos vamos con el primero lo vemos como una transformada coseno y lo separamos en dos partes para empezar para que sea este, la transformada de una función debe de tener la a acá arriba y hago la corrección en los dos términos y por eso me sale un 1 entre R cuadrado. Y para poder tomar la inversa tengo que escribir la raíz de 2 entre pi. Hago mis correcciones. Entonces de las correcciones queda esto, pero encuentro que debe de quedar esta función pero al cuadrado. Porque es una inversa y una inversa. Y como queda al cuadrado en realidad tengo el exponencial de 2A entre T. Y esta integral la puedo realizar. Entonces, al realizarla, escribo los límites de integración aquí, hago las simplificaciones necesarias y me lleva a que el resultado debe ser pi entre 4 entre a al cubo. En el segundo caso el procedimiento es semejante, nada más que acá tengo que recordar que tiene que ver con una transformada seno. Y si voy a buscar una transformada seno, eso significa que debe haber una W en el numerador. Y si la había en el caso original y separo las dos funciones de esta manera, corrijo para poder tomar la inversa y acá corrijo el álgebra nada más. Y me queda de nuevo esta integral. Y por tanto, en este caso particular, la integral resulta pues, bastante diferente. Acá había un cubo y acá hay una A nada más. Pero el hecho es de que pude realizar la integral utilizando esta relación de Parseval. Eh, recuerden que pues, eso tiene que ver el hecho de que los límites de integración son iguales a los de la transformada. Ah, esto ya lo presenté. Me voy más adelante a ver si todavía hay. Ah, también está ya. Ah, es que lo escribí con más claridad, ¿verdad? Bueno, este... Bien, vamos a resolver una ecuación diferencial parcial de difusión o sea, este, parabólica, la ecuación de, de envejecimiento de Fermi de la difusión de neutrones en un medio, como el grafito, es la que ven ahí, es una ecuación para Q. Entonces, este Q es el número de neutrones. Aquí vamos a suponer la condición inicial es una delta de Dirac. ¿Sí? Es una condición inicial en el origen del tiempo y nada más depende de X. O sea, no son dos deltas de Dirac en producto, porque puede haber delta de Dirac del espacio y del tiempo. No es el caso aquí. Entonces... Recuerden que en X igual a cero, entonces tenemos que la Q vale infinito. Y fuera de, la, de X igual a cero, la Q vale cero. Eso es lo que nos dice. Y para que tenga sentido, la, esa Q de X en cero debe de estar integrada. Entonces, esto corresponde a una fuente plana de neutrones en X igual a cero. Donde se emiten S neutrones por unidad de área por segundo. Por unidad de área por segundo. Encontrar la solución de Q que es de esta forma. Esta es la, la solución de la ecuación de difusión. Tiene el exponencial y este radical. Pero vamos a ver qué sucede entonces. ¿Por qué se parece tanto a esa solución, siendo que tenía una delta de Irak? Entonces, aquí lo que se sugiere es tomar en el espacio una transformada de Fourier, porque me están dando esta condición inicial. Bien, entonces, la transformada de Fourier se aplica a la ecuación y se toma la transformada de la condición inicial. Que es la que ven aquí, por la forma en que trabaja la delta de Dirac. ¿Sí? A la función que se tiene aquí, se le tiene que evaluar en cero. Eso significa que la única función que hay al frente de la delta de Dirac es esta exponencial, y evaluado en x igual a cero me da un 1. Por eso el resultado que tenemos acá es la constante que aparece a la izquierda, fuera del integrando Fuera de la integral más bien. Entonces eh, la Q se le propone como solución a esta función porque nada más nos quedaría lo que observan aquí. Sí, entonces a esta solución la tengo que llevar a T igual a cero. Entonces la Q vale lo que observan aquí. En T igual a cero, vale exactamente lo que obtuvimos de la integral. Bueno, entonces, se calcula la función inversa de lo que ven aquí. Y al observar eh, la función que nos queda... Nos queda una K aquí y otra K acá. La parte que tiene X exclusivamente, sin una K, va a ser lo que ven aquí después de completar cuadrados. Aquí está el proceso de completar cuadrados. Completo cuadrados para la K. Entonces resulta que para la K me queda la gaussiana. Es un caso que se puede resolver relativamente fácil por reconocer aquí la gaussiana. ¿Sí? Esto aparece como una constante. Bien, entonces si hago un cambio de variable para que las cosas se vean mejor, quedaría lo que observan aquí y acá queda lo demás. Entonces esto es igual a raíz de pi. que al simplificarlo con la pide acá, pues ya queda este resultado, que es lo que se nos pedía demostrar. Entonces, pues si yo no puedo hacer la integral, pues tengo que buscar la transformada inversa de una función exponencial en las tablas. Hagan ese ejercicio para ver qué les da en las tablas, para que practiquen con las tablas. Recuerden que las deben de tener a mano para el siguiente examen parcial y para el examen completo que les hago para que puedan recuperar las dos calificaciones más bajas. Bueno, entonces este, recuerden que me puedo regresar en cualquier momento que presenten dudas. Nos están pidiendo que calculemos eh, estas integrales. Esta, una para coseno, otra para seno. Está dividido entre S. nu ¿no? Y nos están diciendo que demostremos esto. Y que demostremos esto acá. Como me están pidiendo las dos, pues este, inmediatamente multiplico la del inciso B por I. Y la sumo a la del primer inciso y me queda lo que observan en este lugar. Pero aquí la sorpresa es que queda la forma de una función gamma. Y digo la forma porque para que quede la función gamma tengo que hacer un cambio de variable. Así como está, ¿no? Pero tiene esa forma. Y esa forma, si la reconozco, pues me indica que debo de hacer un cambio de variable. Entonces se usa el cambio de variable. O sea, obligo a la función a que tenga exactamente la forma de la función gamma. Y por eso el signo menos que presento aquí. Despejo la S, tomo la diferencial de S, me va a quedar menos de I entre I. Y de ahí despejo la DT. O sea, hago el trámite burocrático que están viendo aquí. Y racionalizo la I. Y aquí les demuestro lo que debería de quedar. Se escribe la integral y aquí ya tenemos a la función gamma, pero en su forma factorial. Bien. Entonces, este término es el que viene de acá. Bueno, entonces, me estorban los factoriales que tienen signo menos en el argumento. Entonces, uso la, la identidad aquella. Bien, entonces, en estos problemas se conjuga buena parte del curso. Bien, entonces la i, me tengo que deshacer de la i y dar números. Entonces, la i se puede escribir de esta forma y el menos uno se puede escribir de esta forma. Entonces tengo un menos uno acá y una i aquí adentro. En total me queda lo que ven en este lugar. Y finalmente haciendo el álgebra de las potencias me quedaría lo que ven aquí. Eso significa que... Lo voy a, este, a manejar como un seno y un, un coseno utilizando la identidad de Euler. Bien, y por otro lado, este menos uno es una E a la 1 por I entre pi sobre 2, es un seno. Y lleva además un imaginario al frente. Este seno de pi sobre 2 es un 1, entonces me queda todavía una i. Después de utilizar esa relación, pues multiplico por la i y me queda lo que observan. Esto también se pudo haber resuelto si hubiera usado este nu menos 1 aquí y nu menos 1 acá. O sea, hay otra manera de hacerlo. Y ahí, en ese caso, no incluiría lo que ven aquí. Entonces, con las identidades trigonométricas, eh, cambios, eh, cambio los signos. Eh, cuando aparezca coseno de pi sobre 2 al hacer el desarrollo usando una identidad trigonométrica, pues quedaría cero. Entonces, son dos maneras de hacerlo. Y finalmente queda lo que ven aquí. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, esta integral me va a dar lo que están viendo aquí. Este seno, en su manera que se presenta, no me sirve para simplificar el numerador. Entonces, uso una identidad trigonométrica que es, pongo dos en el numerador y dos en el denominador y queda el el seno del doble del ángulo. Con el ángulo ahora de esta manera se simplifica y finalmente llego al resultado que se me pide. Y cuando es un seno, entonces la simplificación es con el coseno y queda lo que ven aquí. Bien. Ese sería el resultado. Entonces tuvo que usar una identidad para no manejar esto. Tuvimos que usar una identidad que me lleva a quitar el signo menos en el argumento. Bien, acá está la fórmula. Bueno, este ya es de la transformada de Laplace. Déjeme ver si, si es así. Si acá adelante también. Sí, aquí se, es que aquí se está manejando la transformada de la plaza. Entonces ya todo es de transformada de la plaza. Entonces ya eh, lo que voy a hacer es seguir con las notas para empezar a trabajar con la transformada de la plaza. ¿Hay dudas sobre estas transformadas de Fourier? Ya vienen en la tarea también más problemas relacionados con esto. Ustedes dirán... Bien, si no hay dudas, de todos voy a dejar abierto este archivo y voy a abrir... Bien, entonces vamos ahora con transformadas de Laplace. A ver dónde, dónde quedó la bolita. Acá. Entonces ya voy a compartir las notas. Y entonces vamos con la transformada de Laplace. La transformada de Laplace se escribe de esta forma. El cálculo de la inversa lo vamos a ver más adelante porque es bastante complejo, pero el hecho de que también use la integral de Parseval que se maneja para estas transformadas, o sea, la convolución me puede ayudar también a hacer integrales más rápidamente. Y para ello, como les voy a mostrar, es necesario recordar algunas de las transformadas de las funciones más sencillas. Entonces eso me permite ir en la transformada directa y cuando veo esa función, pues saber que tiene una transformada inversa dada. Eso va a ser muy útil. Son, son casos elementales que aparecen mucho en, en las ecuaciones, por ejemplo, de la dinámica, porque en la dinámica encontramos ecuaciones de segundo orden. Y ahí pues, manejamos funciones trigonométricas o funciones hiperbólicas. Entonces, esas primeras funciones van a ser utilísimas para hacer integrales. Aunque también vamos a ver este, transformadas de ecuaciones diferenciales de, de órdenes mayores a 2. Bien, entonces, eh, observen aquí que afuera de, del símbolo de integral encontramos un límite. ¿Y por qué? ese límite porque no sabemos si esto vaya a explotar o no entonces antes de hacer este cálculo pudiera yo hacer la integral y después tomar el límite para ver si hay convergencia, esa es la idea en, de entrada como les había platicado en alguna ocasión y eso deben recordarlo es importante que esta función f de t no le gane al exponencial en crecimiento si sí, más adelante les voy a dar el caso ah pues aquí está es una función sencillísima y si la f de t tiene esta forma e a la t al cuadrado pues no, no existe la transformada porque el, el exponencial le va a ganar a e a la menos es un caso muy muy sencillo Habrá casos en que no es tan sencillo demostrarlo, pero debe haber convergencia. Entonces, la forma general de la transformada debe de ser esta. La vamos a usar poco, pero más vale que la recuerden porque en ocasiones no salen las cosas porque la función explotó. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay que revisar si la función 1 entre t converge o no. ¿Y a qué me refiero? A que al evaluar en cero es válida la integral. Entonces, es otro caso. Y por eso también se exige que la S sea mayor que cero, o su parte real, si la S puede ser compleja. Entonces, aquí hay que observar también que no necesariamente el integral de F existe, pero el chiste aquí es de que el exponencial le gane a esa función F en el integrando. Bien. Entonces ya, este, más matemáticamente hablando, debe haber una cota superior de este producto. Entonces para T mayor que 0 S mayor que S 0 con M constante. Entonces, se puede decir que f es de orden exponencial. Entonces, noten también que las limitaciones son un poco menores a las, del, a las que se les debe atribuir en las transformadas de Fourier. Si esas funciones en las transformadas de Fourier deben depender a cero cuando se hace una integración. Ahora, si la función está acotada, como los ejemplos que les di afuera de ese intervalo, todo es cero, pues no hay ningún problema. Bien. Pero negativo, bien, cuando es un entero negativo, esto es, Cuando n es menor que 1, perdón, que menos 1, es menor que menos 1, donde hay una singularidad t en t igual a 0. Esto queda claro si se observa, por ejemplo, que esta es la integral. ¿De dónde es? Este se parece a una función gamma en su presentación factorial. ¿Sí? Pero esta S que está aquí, que es de la transformada, me está diciendo que estoy obligado a cambiar la variable para poder realizar la integral, viéndola como una función gamma. Entonces, esta S a la n más 1 que aparece en el divisor, se debe al cambio de variable. Observen, si hago el cambio de variable acá, acá aparece 1 entre s elevado a la n y acá 1 entre s elevado a la 1. En total es 1 entre s elevado a la n más 1. Es el cambio de variable el que me obligó a hacer. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de esta sección que estamos estudiando, esta es la transformada de Laplace de t a la n. Bien. Entonces, esta es una de las integrales que puede evaluar por lo que conozco de la función gamma y su relación con la función factorial. Bien. Entonces, como sabemos, esta transformada es válido para todo n real, excepto enteros negativos. Eso hay que recordarlo. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí viene una parte muy importante que le llamamos funciones elementales. ¿Cómo calcular la transformada de funciones elementales? Estas funciones elementales nos pueden servir también para calcular otras transformadas, entonces hay que tomarlas muy en cuenta. ¿Sí? Y pueden verificarlas en tablas. En primer lugar, una función constante. Simplemente es la integral del exponencial que me da 1 entre s. Quiero que pongan aquí muchísimo cuidado. Porque en muchas ocasiones yo no, yo no veo lo que estoy marcando aquí. Bueno, no quería marcar todo, pero no veo la integral, sino que nada más veo la transformada. ¿Sí? Entonces, en la transformada yo veo nada más uno entre S. Entonces, da la impresión de que a S la puedo manipular como cualquier número real, pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque... De entrada, la transformada de Laplace me obliga a que S sea mayor que cero. Debe de ser positiva, si no, esta integral truena inmediatamente. Pero eso no lo veo cuando hay S. Entonces, tengo que recordarlo cuando trabajo con transformadas. Bien. Entonces, esa integral fue muy sencilla. Entonces, si aparece un 1 entre S por ahí regado y quiero calcular su inversa, la inversa es el 1. Pero, ¿qué tal si aparece C entre S? Si aparece C entre S y C es una constante, entonces, ¿la inversa cuál será? La inversa será C. Es como deben recordar esa transformada, porque, aunque sí hay ocasiones en que aparece el 1, en general va a aparecer una constante, entonces... La transformada de una constante es la constante dividida entre S. De otra manera de ver. Y la inversa, si tienen una constante dividida entre S, la inversa es la constante misma. Bien. Bueno, en el caso de requerir la transformada de una constante C. Ah, bueno, eso es lo que les estaba diciendo. Sería c entre s, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si ahora tengo el exponencial? El exponencial, recuerden que aparece en las soluciones de las ecuaciones de la dinámica, en las cuales hay segundas derivadas, primera, primera derivada, bueno, hay segunda derivada, primera derivada y la función. Entonces, las soluciones como exponenciales son muy comunes. Entonces, vamos a trabajar con exponenciales con mucha frecuencia. Es de mucho interés tomar la transformada de Laplace de, del exponencial. Pero observo lo siguiente, que la transformada maneja un exponencial y por tanto la integral la tengo que manejar con respecto a ese exponencial. Sin embargo, cuando veo el miembro derecho nada más, no tengo idea de lo que pasó en el miembro izquierdo para integrar. Debo de tomar en cuenta que si S no es mayor que K, esta integral truena. Bien, S tiene que ser mayor que K para que haya convergencia. Entonces, en caso necesario, tienen que recordar eso al manipular estas fracciones. Entonces, ¿qué significa? Que si yo veo un 1 entre S menos K, debe haber un exponencial, no una constante, debe haber un exponencial con el, como coeficiente del exponente a la K que se encontraba aquí. Es la manera en que podemos decidir este resultado. Es muy importante que lo tomen en cuenta porque en muchas ocasiones vamos a tener que hasta completar cuadrados para encontrar ¿Cuál es el valor de esa K en el problema que tenemos a la mano? En este caso es muy sencillo porque ya es, es un solo término, no tengo una ecuación cuadrática. Pero cuando tengo una ecuación cuadrática, sí debo de buscar el valor de esa K para poder regresarme y meter el exponencial que se necesita. Bien. Bien. Ya que tenemos este resultado, que es muy importante el último que vimos, vamos a pasar a las transformadas del coseno hiperbólico y del seno hiperbólico. Recuerden que el coseno hiperbólico de KT es E a la KT más E a la menos KT entre 2 todo. Entonces, la transformada que vimos hace un momento... Es de importancia porque nos da lo que ven aquí, para cada uno de esos dos. O sea que si no me acuerdo de este, me puedo acordar de cada uno de ellos. El problema es que voy a tener que hacer la talacha, que no es difícil, pero hay que hacerla. Entonces hay que quemar una neurona más y mostrar lo que vemos aquí. Entonces la transformada del coseno hiperbólico toma esta forma. Y el hecho de que había una constante... Me dice que debe aparecer exponenciales, el hecho de que hay una constante aquí. Noten que esto es una diferencia de cuadrados. Entonces la diferencia de cuadrados es seno de menos K por, dije seno, perdón, S menos K por S más K. Tengo que separar fracciones para regresarme hacia acá. Se los digo porque es otra manera de hacerlo. Una manera es que recuerden esto. Son funciones elementales que vamos a ver muy seguido. Pueden memorizar esto, ¿no? Noten que para coseno aparece una S en el numerador. Pero si no este, tengo esa posibilidad, tendría S entre S menos K por S más K. Separo fracciones y solo después de separar fracciones, Puedo to tomar la inversa para los exponenciales y al organizar los exponenciales que resulten, debe aparecer el coseno. Noten entonces, me voy a regresar a la función elemental, que el signo menos me está diciendo que en la inversa tengo que cambiar el signo, en la inversa tengo que cambiar el signo de la constante. Bien, eso es muy importante. Tengo que cambiar el signo de la constante. Entonces aquí, si ya separé fracciones al ver lo que tengo de este lado, que por cierto separar fracciones va a ser una herramienta muy importante, aquí es un caso trivial, pero en general va a ser muy importante. Si ya logré separarlo así, me dice que el exponencial va a tener signo más. Y la acá en el exponencial aquí va a tener signo menos. Eso es lo que me están diciendo estos resultados. Cuando es la función seno, observamos que aparece la K en el numerador para la función seno. Y en ambos casos S debe de ser mayor que K. ¿Sí? Entonces, si... Recuerdo que esta es una diferencia de cuadrados y separo fracciones más adelante, llego a esto que ven aquí. Me dice que el exponencial debe tener signo más y para este el exponencial debe tener signo menos. O sea, el exponencial con signo menos debe tener al frente también un signo menos. Eso me lleva al seno hiperbólico. Para las funciones trigonométricas, Después de haber calculado estas, podríamos hacer el cambio de, de usar en lugar de K, IK. Y entonces me lleva a lo que ven aquí. Y en el caso de seno trigonométrico, hay un menos I al frente. Entonces, eso significa que en lugar de K uso IK se lo pongo aquí y acá, me da un signo más, un signo más. Y me da los resultados que ven aquí. Entonces, si en esa diferencia de, si hay diferencia de cuadrados, deben de ser hiperbólicas. Y si hay suma de cuadrados, deben de ser trigonométricas. Y cuál de, la, cuál de las trigonométricas es, va a depender del numerador. Si es una, la constante K que estaba abajo, tiene que ser este. Y si es la S, tiene que ser este. Ahora noten que en general en los problemas que vamos a estudiar no aparece la K arriba. Entonces, ¿qué chispas voy a hacer? La constante que aparece aquí la hago a un lado. La divido entre K y acá multiplico por K para tener exactamente lo que corresponde para poder tomar la inversa. Y entonces, al frente de esa inversa va a aparecer la constante que había dividida entre K. Eso es lo que va a resultar. O sea, yo tengo que acomodar las cosas para poder calcular la inversa. Bien. Bueno. Entonces, este ya lo habíamos visto. La transformada de T a la m es el factorial, es n factorial entre s, n más 1. Bien, cuando n es igual a 0, es la transformada de 1. Acá me da un 1 y acá me da s en el denominado. O sea, está de acuerdo con lo que ya habíamos visto. Y si n es igual a 1, eso me dice que este es un 1 y es 1 entre S al cuadrado. Entonces, esta fórmula no es difícil de, de memorizar, pero pues si no la tienen presente, habrá que ir a tablas o hacer la integral, que requiere nada más el cambio de variables. Bien. Entonces, acá nos están exigiendo que S sea mayor que 0 y que N sea mayor que menos 1. No puede ser menos uno si quiere, porque es cuando truena todo. Bueno, entonces este, aquí se da un ejemplo de cuando lo que sería un divisor se vuelve un numerador. Bueno, entonces vamos a repasar lo que son las fracciones parciales. Este procedimiento puede facilitar el cálculo de la transformada inversa de Laplace sin necesidad de tablas. Consideremos la fracción, eh, claro, porque acabamos de estudiar fracciones, ¿no? Si separan fracciones, me quedan puras fracciones a, a primer orden en, en un binomio de ds y entonces pues inmediatamente puedo utilizar este bueno recordar la inversa y hacerla esa sería la ventaja ahora otra necesidad del desarrollo en fracciones parciales es que si a pesar de que la tabla que les envié es más completa que las que les había enviado a estudiantes en otros cursos anteriores no tiene todo lo que quisiera eso lo van a encontrar. Y entonces, pues, tienen que ayudarse para poder buscar en tablas la, la inversa. Entonces, para eso hay que separar fracciones. Aquí la separación de fracciones es en, en, en binomios, ¿no? Pero también eh, hay tablas que sí traen cosas como esta, por ejemplo, que está aquí abajo. Entonces, eh, si se ayudan, y lo logran llevar a un caso como este, ya podrían utilizar tablas. Este es el caso más elemental que yo sin tablas podría hacer. Bien. Bueno, entonces, este... Y aquí lo que vamos a pensar es que FDS es una fracción de polinomios que tienen un grado distinto. La GDS estamos suponiendo que tiene un grado menor que HDS. Y en ese caso, los, los factores de HDS van a ser los lineales. Y en general se quiere llegar a una expresión de esta forma, con este método. Si alguna raíz tiene multiplicidad de m, entonces debemos tener cuidado de escribir las cosas de esta manera. Primero, tenemos que escribir una fracción que tiene m. Y luego otra fracción que tiene m menos 1 como potencia para la s, etcétera, etcétera, hasta llegar al final. Y después se escribe toda la suma, como la de acá arriba, de los términos que no tienen multiplicidad entonces esta fórmula va a ser importante tomarla en cuenta bien, entonces hay que recordar esos detalles cada vez que me enfrento a problemas de estas transformadas si quiero este, ayudarme o bien ayudar a las tablas a, o ayudarme a llevar a las tablas algo que aparezca bien Bueno, entonces, observen aquí que en este lugar no escribí el caso S menos K entre paréntesis. Si aquí en lugar de S apareciera S menos K elevado todo eso a la n más 1, la inversa debe de aparecer un exponencial... O sea, sería e a la k, t, por t a la n. Si aquí apareciera s a la menos k. Y recuerden que no siempre va a aparecer menos k, porque si aparece más k, entonces en la inversa tenía que escribir menos k. Y si aparece menos k, aparece k en el exponencial multiplicando a la t. Me acordé que no les había dado eso porque aquí aparece un caso. Bueno, son dos, ¿no? Este esté elevado a la m, significa que n es igual a m menos 1, para poder usar la inversa con esta fórmula. ¿sí? Y entonces en la parte inferior tiene un a menos 1, significa que al tomar la inversa de este término, Sería E a la A más 1 por T dividido entre N factorial. ¿Por qué? Porque este no contiene N factorial. Esta constante la debería de poner afuera al tomar la inversa, ¿no? Pero no aparece el N factorial que requiere la transformada. Entonces tendría que hacer esa modificación. Entonces de esto yo escribiría que es... La transformada, y bueno, la inversa sería E a la A 1T por T a la N menos 1. O T, este, si sí, no, a la M menos 1, perdón, a la M menos 1 sería la inversa. Entonces, jueguen con estos para que vean con cada uno de ellos. Esta es una constante que debe estar afuera, más afuera de lo que yo estoy manejando ahorita al tomar la inversa. ¿Sí? Entonces, ese caso, recuérdenlo, introduzcan una S menos K y una S más K. Dependiendo del caso, ponen acá el signo contrario en el exponencial. Bien, en este caso pues, es más sencillo porque la la integral, bueno, la transformada inversa sería el exponencial de E a la A1T por la constante C1, y así se van con las demás. Bien. Si, este, en uno de los factores, o si uno de los factores tiene denominador cuadrático, porque tiene raíces complejas, por ejemplo, los coeficientes se calculan usando esta expresión. Bien. Entonces, de estas expresiones de F que estamos dando aquí, y como esta, vean que en esta podemos calcular inmediatamente el valor de F de S y de la constante. Si, como se maneja en la, el teorema de residuos, multiplico S menos I por fds y al hacer ese tender a A subíndice I, me va a quedar el coeficiente. Entonces, de esa manera, puedo calcular el coeficiente, si sí se puede tomar el límite directamente de la f. Esa sería otra manera, lo que pasa es que no es tan sencillo, porque la función f no está desmoronada, o sea, sus polinomios no están desmoronados en, en fracciones. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer para que el límite sea convergente? Porque si este es un, un cero del denominador entonces el denominador se va a hacer igual que esto bien, entonces otra manera de hacerlo sería que usando integración de, de álgebra de PREPA integre el polinomio hasta llegar al resultado y entonces ya puedo factorizar ese polinomio por lo menos en un factor que, del cual puedo simplificar esto que ven aquí y tomar el límite. Claro, con la esperanza de que no tenga este cero de multiplicidad m. Y entonces al hacer la división, supongamos que el, el polinomio del denominador no lo, no lo pude factorizar complejo, completo, pero sí puede hacer la división de fracciones. Entonces el polinomio H lo divido entre S menos A subíndice I. Sabiendo que A subíndice I es un cero de H. Entonces eh, hago la división y el polinomio aunque sea grande. Al evaluarlo en I no va a ser cero. Entonces, de esa manera puedo calcular también el coeficiente c Bueno, entonces. Si se usa la regla del hospital, hay posibilidades. Si no se ha factorizado el denominador, pues para la regla del hospital lo que hago es tomar la derivada del numerador y el, el denominador y lo que nos dice la regla del hospital que garantiza el límite de todos modos en ese caso. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos del desarrollo en fracciones parciales. Es un caso relativamente sencillo. Entonces, yo separo las fracciones aquí a placer y me regreso para ver qué ecuaciones satisfacen la C, la A y la B. Entonces, yo veo que para que me quede lo que tenemos acá, la A más C, ¿dónde está? ¿Y por qué sale la A más C? Es, por, es un término cuadrático, como ven aquí. Este es un término cuadrático, S por S. Entonces, A más C debe de ser cero, porque acá no aparecen términos cuadráticos en S. Seguimos con la B. Eh, la B, como no hay ninguna S a primera potencia, también la B debe de ser cero. Y enseguida nos quedaría la constante, que es C k cuadrada es igual a k cuadrada, ¿qué significaría eso? Que la c debe de ser igual a 1, entonces ese es el resultado. Si c es igual a 1, entonces la a debe de ser igual a menos 1. Y por tanto, ya tengo la separación, la c es igual a 1, le pongo un 1 acá, y a la a es igual a menos 1 y la b es 0. Entonces, esta fue la separación de fracciones. Cuando se tenía un término cúbico en el denominador y el cuadrático se queda tal cual en este caso. Recuerden que todavía pueden separar fracciones en el cuadrático. Noten que esta es una diferencia de cuadrados y lo ven de una manera amplia. ¿sí? El, el primer término es S menos IK por S más IK. Entonces si pueden separar esas fracciones también. Y no se acuerdan de lo que están viendo aquí en el resultado, pues también así se puede obtener. Bien, entonces, veanlo en sentido amplio como una diferencia de cuadrados. Bueno, entonces, esta es la inversa, de, esta es la transformada de una, de una constante igual a 1. Y esta tiene como inversa la función trigonométrica coseno. Bien. Entonces, por eso recordar estas que son relativamente sencillas es muy útil. Sobre todo cuando se manejan soluciones de ecuaciones diferenciales de la dinámica. Bien. Acá nos están diciendo que Tomemos la transformada de esta función que es una integral. Este es un caso particular, no siempre va a ser este, tan sencillo. Pero bueno, vamos a aprovecharlo para dar un ejemplo. Entonces tomo la transformada de la de la integral. Intercambio los signos de integración de manera tal que aquí me quede la transformada del seno la transformada del seno que me va a dar lo que ven aquí sí ¿qué pasó con la constante? esta integral es con respecto a T la constante es X sí entonces la transformada del seno me dice que hay una X aquí arriba pero había una X aquí abajo se simplificó y nos quedó nada más esto. Y esto ya lo tendría que resolver como el arco cuya la tangente es x entre s. Entonces la transformada de esa integral es pi entre 2s. Y entonces también eso se puede... Este, Tomar la inversa, ¿por qué? Porque es una constante entre S, eso significa que la inversa es la constante, o sea, pi sobre 2. Pero si cambiamos algunos signos por ahí, también se puede dar este, valores de la función en otros lados, de manera tal que se forme un escalón. Pero bueno, no voy a profundizar en eso. Ahí trae el AFT en el ejemplo un poco más amplio. Y entonces con el conocimiento que se tuvo anterior sobre la transformada de una constante, se pudo llegar a la inversa rápidamente. Eso es lo que debemos aprender. Bien, entonces aquí algo muy importante, sobre todo porque vamos a trabajar con transformadas, de ecuaciones diferenciales es cuál eh, cómo este, representar la transformada de una derivada entonces para ello vamos a hacer integración por partes suponiendo y aquí viene precisamente otra vez lo que habíamos hablado al principio de que el exponencial le tiene que ganar a la función con la condición de que la parte integrada sea cero y si no es cero que sea una función razonable. Entonces, la de infinito, estamos obligados a que sea cero, pero la de cero se puede quedar, y ahí está. Sin embargo, noten que el cero me tengo que aproximar a él desde la derecha hacia el origen, desde la derecha hacia el origen. Y vemos que, semejante a las transformadas de Fourier, aparece eh, el, lo del exponencial, aparece aquí. La S del exponencial aparece en este lugar. Pero la gran diferencia es que aquí aparecen estas condiciones que debo satisfacer. Todavía desconozco, hasta que no dé un problema particular, desconozco cuánto vale esta F. Y también debo de de saber este, qué hacer cuando a mí no me dan condiciones en el origen. O sea, esta transformada de Laplace se utiliza para dar condiciones iniciales o de frontera, pero donde la transformada de Laplace quiere, no donde yo quiera. Entonces, ¿qué hago en esos casos? Entonces, en esos casos, la transformada la manejo de tal manera que esto lo dejo como incógnita. Igual que se hace cuando encuentro la solución de una ecuación diferencial de segundo orden, por ejemplo, tiene dos constantes. Entonces, al ir resolviéndola, encuentro una solución y una segunda solución. Y esas las manejo poniendo una constante al frente de la primera más una constante al frente de la segunda. Y al tener las condiciones iniciales o las condiciones de fronteras, cuando evalúo esas constantes. Entonces, pues en ese caso particular tendría que dejar esto como una constante a evaluar después de evaluar en, en el lugar que yo necesito evaluar, ¿de acuerdo? Entonces, no va a ser un problema si manejo las cosas de esa manera, ¿bien? Entonces, eh, de manera directa, la transformada de Laplace… Eh, pues permite resolver problemas un poco más fácilmente para condiciones iniciales. Bien, eso hay que tenerlo presente. ¿Y qué pasaría cuando quiero tomar la transformada de la segunda derivada? Hagan integraciones por partes también, tomando en cuenta que lo que se evalúa en infinito debe ser cero. Y aquí aparecen dos constantes. Una que es la derivada de la función original, y otra que es la función original evaluada en cero. Entonces, si yo tengo que evaluar en otro lado este y este, me lo llevo hasta el final, hasta tener la solución después de calcular la inversa para aplicarlo en las condiciones que yo requiero. ¿De acuerdo? Y una manera sencilla para no escribir tanto, le puedo llamar este A. Bueno, si no estoy usando A en el problema, utilizo una A. Y este le llamo B, y me lo llevo así hasta el final. Ahora, que si ya me dieron condiciones iniciales en 0, en t igual a 0, pues aquí las utilizo. Por ejemplo, que la función vale 0 en t igual a 0. Este pues ya, ya voló. Y si su derivada es 0 o no, o si es 1, se pone aquí un 1. Bien. Esas condiciones me las dan. Y si no las dan, como lo quiere la transformada de Laplace, me las llevo hasta el final como constantes. Es un poco engorroso, pero no hay problema en llevarlas. Bueno, aquí es requisito que la derivada en X o en T sea continua a trozos en el intervalo. Ay, aquí está mal, ¿verdad? Tiene que ser una T. Bueno, en el intervalo desde 0 hasta infinito. Bien, entonces recuerden que ahí se toma el límite por la derecha en esa función y se observa que aparentemente la transformación de Laplace solo no sirve para ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales. Sin embargo, esto no es necesario en caso de desconocer el valor de F porque hay una condición en otro valor del argumento, entonces esta f se lleva durante el proceso como una constante a evaluar más adelante. Mientras tanto, se le puede cambiar el nombre para simplificar la escritura. Ahora, esta fórmula va a ser muy importante porque no siempre voy a tener ecuaciones diferenciales de segundo orden. Para cualquier orden, entonces debo recordar esta fórmula. Vean cómo a la transformada al frente se le va a escribir S a la M, enseguida cambio de signo, S a la N menos 1, condición inicial, menos S a la N menos 2, otra condición inicial de la primera derivada, etc. Hasta el signo negativo, la condición inicial de la, esto que está arriba es la enésima, N menos unésima derivada. Todas esas condiciones son requisitos cuando tengo derivada enésima de una función. Bien, entonces esto es fácil de recordar. Esas son fórmulas que no les doy en, en los exámenes. Vamos a ver en un caso particular que es el oscilador armónico. Nada más hay segundas derivadas, no hay primeras derivadas, o sea, no está amortiguado. Ya veremos más adelante las complicaciones a las que se llega cuando hay amortiguamiento. Bien, entonces tengo la segunda derivada, estas condiciones iniciales. O sea, aquí el problema está a pedir de boca para el cálculo por medio de transformada de Laplace. M es la masa, K es una constante de un resorte. Tomo la transformada de toda la ecuación. Y por tanto, me va a quedar lo que están viendo aquí. Noten que en este lugar ya sustituí la condición inicial, que es esta. Esta que está aquí arriba. Y luego la transformada de esta. Y observen, y esto es muy importante, es muy engorroso estar usando la L para indicar la plaza. Y luego meter aquí estas llaves. Entonces, vale la pena que utilicen otra notación, ¿Sí? Por ejemplo, usar X minúscula y X mayúsculas, pero X mayúsculas que claramente se vean distintas a las primeras. Y sí, aquí hasta le puse barra, ¿no? Para que se note. Aunque usar esta barra también es engorroso. Bien, ya que tenemos esto, tengo que despejar a la variable transformada, que es X barra. Al despejarla me queda lo que ven aquí. Eso significa que la inversa escrita de esta manera va a ser una función coseno. Y se obligó a que se escribiera de esta manera para saber que además va a haber el argumento del de coseno así está sí, o sea yo tengo que escribirlo de manera tal que entienda cuál es el argumento del coseno si ¿Sí? noten que la m apareció frente a la s cuadrada entonces si hubiera dejado m aquí y luego k acá, acá no puedo saber cuál es el argumento del coseno entonces, tienen la obligación de cambiarlo de esta manera para que realmente den lo que le corresponde a la inversa. ¿De acuerdo? Bien, vamos a tomar un descanso. Nos vemos aquí a las 11.45 y seguimos con este, este. A ver, Lo voy a poner así. Entonces, en 15 minutos estamos de regreso. No, en 13 minutos. No, no, no.